De escuchar el tema de nuestro compañero amado José Rosa. Adelante. Bien, gracias, Yerjan. Gracias, a Francia. A los demás eh, miembros de este equipo de televisión que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, eh, hay dos amigos míos que tuvieron una conversación y esa conversación se ha hecho viral y anda por ahí en las redes. Ay, sí. Yo creo que es mi deber, conociendo a ambos perfectamente, eh, creo que es mi deber aclarar algunos asuntos que se oyen ahí, pero yo quiero que se ponga sí. la, la conversación, por favor. Se lo mandé ahí eh, al WhatsApp, muchachos. Exacto. Vamos a escuchar la conversación, es un audio entre Juan Medina y Francisco, Francisco, de, el, el fiscal de... Francisco Núñez. San Francisco Núñez, profesor, Frank. Profesor. Sí. Fiscal de Santiago. ¿Fue tu profesor? Sí, fue un profesor. Okay. Francisco Núñez, eh, fiscal de Santiago y Juan Medina de los Santos. Ay, vamos a oírlo, vamos a escucharlo. Hello. Buenas noches, magistrado. ¿Cómo está usted? Saludos, buenas noches. ¿Cómo está la salud, la familia? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, mire, le habla Juan Merino, inspector general del Ministerio Público. Sí, dígamelo. Eh, yo creo que te me da algún brief, un resumen de cuál es la situación con el allanamiento que se hizo en la Oficina de Política de Abel Martínez. Sí. Y si ustedes ya tienen algún informe que haya redactado, lo sí. que hayan tenido, que me lo envíe, si, es, si, no, si no, por correo o esa noche, por WhatsApp, por favor dígame, pero ya yo le mandé a eso una nota de prensa, a la PGR dígame el fin, el fin de eso ¿cuál ¿Hay es? Una, hay una investigación magistrado con respecto al allanamiento que se hizo en ese lugar no, pero una investigación ¿por qué? dígamelo, diga de parte de, de, parte de inspectoría magistrado. ¿pero por qué? dígalo, dígame, sea, vaya al grano y sea claro no, no magistrado escúchame, escúchame. yo le estoy pidiendo que si usted tiene alguna información levantamiento, las actas que usted haya realizado, o que su que haya realizado, usted me envíe. Ya para el lunes yo le voy a estar citando a usted para que usted comparezca a inspectoría para hablar sobre el particular, igual que los demás fiscales que tuvieron en el allanamiento. Lo que hicieron sí en el allanamiento. Oh. Y los fiscales no somos independientes, dice la justicia independiente. Disculpe, y disculpe magistrado. Mire, disculpe, uh -huh. no es un debate que usted va a tener conmigo. no, no lo voy a tener. No, ni, Entonces, yo, ni yo tampoco. Yo, disculpe, Ya lo acuerdo. Ustedes, y cuando usted vaya a la inspectoría, puede llevar ya un informe, como usted entienda, o puede ir con su abogado, pero no me haga un debate de si ustedes pueden o no pueden hacer la No, tengo yo no tengo, entonces, con, yo yo no tengo que ir con abogado, yo no he hecho nada ilegal, ah, todo pues, está bajo pues, la entonces, ley. Magistrado, por favor, esta noche... Envíeme los, los levantamientos que te haya hecho, acta o información que te haya hecho, por favor, para Y los fiscales lo que, que actuaron, va, va, vamos también todos. Claro que sí, magistrado. Los fiscales que actuaron lo, y, y los del DITI también, los que levantan la inteligencia. Ya esa es una responsabilidad de inspectoría y decide cómo investiga, magistrado. ¿Y sí. a quién va a citar y en qué No, porque logramos. es que nosotros estábamos apoyando esa del DITI era. Perfecto. Por eso le nosotros digo. No decidimos en qué orden vamos a citar a la persona. Ah, pues está muy bien. ¿Quiénes fueron los fiscales que actuaron eh Se le va a mandar el acta a los que la llenaron, sí. Se la va a mandar ahora mismo. Sí, pero ¿quiénes fueron los que actuaron? Eh, Estaban eh, los de la DNCD, todo. todo de la DNCD? Sí, sí. ¿Quiénes son los que están en la DNCD? Porque yo no lo conozco. Fernando Martínez, eh, David Barrera. Eh. Fernando, aguante, anote, Fernando Martínez, David Barrera. Sí, pero están en el acta este muchacho, eh, espérame. Es que así de memoria, yo soy malo para los nombres. Claudio Rosario. Y, Claudio Rosario. Y me falta uno. Fidel Compres. Fidel Compres. Sí. Gracias, maestro. Ok, ok. Nos vemos a las 10 el lunes en Inspectoría. ¿no? Dios mediante. Ellos van también, le digo a ellos. Yo lo voy a llamar, yo lo convoco. Está bien, está bien. Gracias, maestro. Ok. notación que la conversación no tiene. Juan Medina es un individuo dedicado, comprometido, con un criterio del deber y la disciplina porque Juan Medina viene del ejército. Juan Medina antes de, de meterse uh -huh. al Ministerio Público, antes de entrar al Ministerio Público, estuvo en la academia y llegó al tercer año en la academia. Es un guardia, así, así como se dice. Es Un hombre consciente de su deber consciente de su responsabilidad, un hombre que sabe exactamente lo que tiene que hacer, ir disciplinado y disciplinado. Yo lo conocí en la escuela del Ministerio Público dándole clases. Estando en la escuela, un día me dijo, él y, él y, y, y, y Carlos Moreno, me dijeron los dos, que eran muy en llave, que cualquiera se va con un tema magistrado, pues yo digo, no, pues yo me lo llevo, no hay ningún problema, y me lo traje a los dos. A Juan lo nombramos en, la, en Castillo como, como Ministerio Público y luego pasó acá y después fui, finalmente se fue a Samaná y duró unos años en Samaná. Ese es Juan. Francisco es un individuo que ha recibido una de las mejores formaciones que se han hecho en el Ministerio Público porque Francisco participó del primer programa extraordinario de formación donde estaban, donde los profesores que tuvimos, eh, fueron gente como, como Binder, como Rafael Blanco, eh, chileno, Binder, argentino, Rafael Blanco. Tuvimos eh, entrenadores y facilitadores del FBI que vinieron a darnos clases de investigación. Bueno, el mejor staff de profesores de la escuela fue ese staff. O sea que incluso tuvimos a Maximiliano Rusconi, un brillante penalista argentino. La cuestión es... Que independientemente de todo eso, Francisco es un individuo responsable en su función, valiente porque no le teme a meterse en lo que sea contar de cumplir con su deber, en términos de que yo no voy a hacer ese allanamiento porque fulano de tal o que su tal, no, no, eso sí, no va con te Fran. ¿Te refieres a Francisco Núñez? Sí, sí, sí, a Francisco sí. Núñez. Eso no va con Fran. Pero es un individuo con poco tacto en el trato. Eso no le quita nada. Eso es simplemente que él aprenda en el camino a manejarse algunos, algunos temas. y se notó y alguna, muy débil en la forma que contestó al supervisor. Sí, pero hay una cosa. Recuérdense que este tema, antes de todo esta y de esta conversación, este tema fue batido en los medios de comunicación que comenzaron a insinuar y que incluso acusaron de alguna manera... A Fran, cuando hablo de Fran me refiero a Francisco Núñez, el fiscal de, de, Santiago. de Santiago, amigo, du, du, duramos cuatro meses juntos viviendo en el mismo lugar en la capital. Y eso hizo una empatía y una relación bastante estrecha entre Fran y yo. Entonces, estamos, no estamos hablando ni de un improvisado ni de un individuo que está haciendo una maldad, no es lo que él dijo, él tiene razón. Quizás la manera un tanto ríspida en que él respondió algunas cosas a Juan, acuérdense que estaba hablando del inspector, el inspector de la Procuraduría es una especie de calié dentro de la institución. Uh -huh. Sí, sí, eso siempre pasa con, bueno, lo mismo los policías llaman a eso, eh, yo sigo, qué interna, ¿cómo se llama? Eh, algo interno, me acuerdo cuál es el nombre. La cuestión es, inspector interno. No, tiene otro nombre. Pero bueno, ese es un inspector interna. En las películas ustedes ven que los policías que hacen ese trabajo, que son los que persiguen a sus propios compañeros, son odiados. Sí. Son odiados. Entonces, eso y todo el mundo sabiendo quién es Juan Medina. Recuérdense de aquel caso de la droga, que la DNCD de, hizo desaparecer un, fa, un faldo, que se entendía que tenía dinero, que nunca apareció, y eso le ganó a Juan que lo sacaran de ahí, de Samaná. Pero lo dijo porque él demostró que había una foto de satélite en la cual había una cantidad que después no llega, no llegó y lo denunció y lo dijo públicamente, abiertamente, sin problema. Entonces estamos hablando de dos gente que conocen su trabajo, honrados, que saben lo que están. Uno que tiene una función odiosa que es la de Juan, que es la de perseguir a su propio compañero en caso de que haya metido la pata y el otro que se siente de alguna manera atropellado por la carga mediática de un caso en la cual se hizo un allanamiento en la casa de un señor. Eh, se aclaran asunto interno. asuntos internos. Asuntos internos, exacto, asunto gracias. Interno, interno. Se hizo un allanamiento en la casa de un señor autorizado por un juez. Y entonces a eso le han dado un matiz político que quieren acabar con. A ver. Y a ver, se ha hecho, se ha, se ha colocado en la posición de ser la gran, el, la gran cosa. No la víctima. Sí, exacto, la gran cosa, la víctima, me han acabado, me han... Óyeme, no, a Huácar Fernández, siendo procurador general de la corte, conmigo, siendo yo el procurador ahí, el titular sí. de esa función, le hicieron un allanamiento en su casa, sí. y después que están ahí abajo, que Huácar baja las escaleras, y dice, ay, ¿qué hay? Ay, para la casa de Huácar, el procurador, magistrado, excúsenme, nos vamos. Y no pasó nada. Lo que pasa es que en este país hay gente que se cree que está por encima del bien y del mal. Y eso hay que quitárselo hace tiempo, a la sociedad dominicana. Aquí todo el mundo está sujeto a ser investigado, a ser perseguido por la justicia, cuando haya algún elemento que lo permita. Todo el mundo está, sobre todo si es funcionario, está bajo sospecha de la sociedad. Debe pensarse de esa manera. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que promover en este país, para que no haya vacas sagradas y la gente se crea que es la gran cosa, gran vaina. Gracias. Bueno, gracias Amado Bien. por tu comentario del día.